Hola amigos de Techcetera, hoy estamos con una persona de Samsung que se va a presentar y nos va a contar qué hace allá. Bueno, buenos días, mi nombre es Juan Guillermo Piñeros, soy gerente de producto para el área móviles de la compañía Samsung. Ok, están? y tiene algo muy icónico en la mano, ¿no? Sí, señor. O sea, algo que queríamos ver desde hace mucho rato, que ha generado mucho de qué hablar en el mercado. ¿Cómo se llama y cómo funciona este Fold? Bueno, les presento por primera vez en Colombia, el Galaxy Fold. Este es un teléfono realmente espectacular. Les voy a hablar de tres cosas primordiales. Listo, su top 3. Mi top 3. Pues inicialmente el diseño. Uh -huh. Como pueden ver, es un diseño cómodo, futurístico. Yo tengo dos pantallas, es decir, tengo una pantalla externa uh -huh. de 4.6 pulgadas y tengo una pantalla interna de 7.3 pulgadas. Es decir, como pueden ver, es un teléfono que me lleva la productividad al máximo. ¿no? ¿Qué más descuento? Es un producto que tengo la disponibilidad de tener 6 cámaras. Bueno, explíqueme eso porque ahorita estábamos hablando y decíamos tiene, no tiene. O sea, ¿por qué 6? 6 cámaras, ¿por qué? Porque la compañía se dio cuenta que... Yo necesito tener la posibilidad de tomar fotos en cualquier posición del teléfono. Okay. Es decir, si el teléfono está cerrado, yo puedo. Tengo la de la selfie. Tengo la de la selfie. Que es la que le gusta a Andrés. Correcto. Exacto. Sí. Tengo la de la selfie. Uh -huh. O inclusive puedo activar. Puedo activar la posterior. También cerrado. También cerrado. Muy bien, que es ¿no? un modelo como las cámaras tradicionales. Tengo acá mi pantalla y tomo con la posterior exactamente listo pero qué pasa si yo tengo mi teléfono abierto uh -huh. desplegado tengo dos cámaras adicionales hay que me permite igual de, de igual manera yo abro mi aplicación de fotos puedo tomar fotos con, uh, Creo que toca moverla un poquito porque nos estamos saliendo de enfoque. Exacto. Ah, okay. Si quiere, préstemelo y yo lo muestro. Fíjense, aquí están las, las cámaras internas, las externas. Y aquí hay una para las selfies. Es correcto. Entonces, volviendo acá al tema de la, de, de la, de la cámara con la pantalla abierta. Cuando yo despliego o tomo un modo selfie, me abre las dos cámaras que tengo en la parte interna. ¿Por qué dos cámaras? Hay una de las cámaras que me permite hacer el efecto bokeh. Oh, okay. Entonces, pues, yo acá puedo maximizar mis videos. O sea, puedo tomar o... selfies con desenfoque. El, el llamado bokeh. O wow. Inclusive videos también. ¿También? Uy, eso está muy chévere. ¿No? Listo. ¿Y, y, y su punto 3 del top 3? Mi punto 3 es la productividad. Uh -huh. O sea, estamos, ya hablamos de lo que es el diseño, las cámaras, sí y la productividad ahora la productividad que me permite ejemplo yo acá con mi teléfono cerrado ustedes pueden ver yo puedo manipular el teléfono con, un, con una sola mano navegar entrar a mis, a mis aplicaciones y por ejemplo yo entro acá a google maps cierto y no sé voy en camino al aeropuerto el dorado Ok, no, no tengo ¿Cierto? que desplegarlo en el taxi. No tengo que desplegarlo en el taxi. <risa> lo, oiga, ese ¿Cierto? caso está muy, muy cool. Entonces, yo ahora acá mis Google Maps, me da, me da las indicaciones, me dice a dónde quiero ir, a las salidas, por ejemplo, del teléfono. Pero lo más interesante de este teléfono es que yo, la continuidad. Ya cuando voy aplicación. a compartir, por ejemplo, con el señor taxista. Oiga, mire, acá. voy a este sitio. Listo. ¿no? Fantástico. Entonces, es fantástico. ¿Qué más puedo hacer en términos de productividad? Ustedes pueden ver aquí, tengo un, una esquina con aplicaciones. Ahí puedo tener, por ejemplo, los indicadores del dólar y demás. Puedo tener los indicadores del dólar, puedo acá desplegar otra aplicación y puedo inclusive tener, no sé, mi calendario. Bueno, esa era una ¿Cierto? de mis preguntas, se la robó y es ¿cuántas aplicaciones puedo tener abiertas Pero al tiempo? puedo tener tres aplicaciones abiertas al tiempo. Ok. Es decir, por eso yo quiero mencionar todo el tema de productividad máxima. máximo. Fantástico. ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más les cuento acerca de este teléfono? Bueno, cuénteme una de las cosas que a todo el mundo le aterra y es... Se ve sólido, ¿cierto? Ya el espacio lo, lo mejoramos, las bisagras las mejoramos. Más o menos cuántas veces eh, lo, lo puedo abrir y cerrar porque eso es lo que le preocupa a todo el mundo. Oiga, si yo lo compro, invierto una cantidad de plata importante, ¿sí me va a durar en el tiempo? Por supuesto. La compañía ha hecho un control de calidad donde yo puedo abrir... Más de 200.000 veces el teléfono. Okay. Abrir y cerrar. Lo cual pues la durabilidad del teléfono eh, se estima más o menos de 5 años. Donde okay. Yo esperaría que de aquí a 5 años el, la persona que compre ese teléfono pues compre el sucesor dentro de 5 años. Listo. ¿no? Algo que me encanta es la, inter la interfaz, ¿no? Sí. Que Samsung ha estado trabajando en su capa de personalización encima de Android. ¿Viene con Android 9 o 10? Viene con Android 9, actualizable Android 10. Listo. Y ya hemos visto algunas actualizaciones. Por ejemplo, el Note 10 ya tiene Android 10 y corre una maravilla. ¿sí? Es correcto. Que en este teléfono, en, tema, en temas de correr aplicaciones, la verdad, no tiene ningún inconveniente. Listo. Trae 512 de memoria interna. Trae 12 GB de RAM. Entonces, trae un uh, procesador de última generación, lo cual, de ocho núcleos, okay, okay, lo cual pues no no, no desmerece no, para no nada, no desmerece para nada y la productividad la lleva al mar. Listo y algo que hemos estado hablando fuera de cámaras y que lo dijimos en el otro video, pero quiero confirmarlo y reconfirmarlo tiene dex, ¿no? Ah sí, por supuesto. Eso es algo bien interesante. Como todos nuestros teléfonos premium, este no le hace falta el tema del dex. El tema del dex cómo funciona, el tema del dex yo conecto mi cable con el cual llega en la caja a un computador, ya, ya es actualizándolo a Android 10 específicamente, eh, donde yo puedo navegar con mi portátil dentro del teléfono. Uh -huh. La otra opción que yo tengo es, yo conecto mi cable USB-C a una, ¿una ¿sí pantalla a una pantalla ¿o a un proyector mediante HDMI, o sea uno, por un lado uno a un USB C, al otro lado un HDMI, y me abre una interfaz de usuario que se llama DEX también, que eso es okay. eh, la visualización del teléfono como si yo estuviera navegando en un PC. Okay. Es decir, yo ahí ya puedo ingresar a mis aplicaciones de va O hacer el mirror o, o puedo usarlo como si fuera un DeX Exactamente me es? parece fantástico bueno y una última cosa que no hemos mencionado pero la gente en Colombia debe saberlo y es cuando compra el Fold van con entrenador y le enseñan a manejarlo ¿no? porque hay gente que la tecnología básicamente le charla los muerde entonces pierdan el miedo Samsung está invirtiendo el tiempo y las ganas en enseñarlos cómo manejar el teléfono y sobre todo sacarles el jugo a todo lo que pueden hacer es correcto listo muchísimas gracias bueno muchas gracias